Y hola que tal chicos, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal Bueno gente, antes de empezar este video Suscríbete, dale like y comente Porque así te llegará las notificaciones cuando suba un video nuevo Bueno gente, como he viendo en el título ¿Cómo crear un enlace o como diga un botón para que tu nuevo visitante se pueda suscribir? Bueno, algunos se pueden suscribir normal Pero algunos que no se quieran suscribir Y ya tú Y ya y le interesa tu video tú le dejarás el enlace abajo de, del botón cuando ellos vayan ellos irán al enlace de caiga pero primero se le permite suscribirse vamos bueno en el, en, la, en la en la descripción les dejaré la aplicación mío se llama su YouTube bueno vamos a comenzar con el video bueno gente ahí está vamos a darle la primera opción si una recomendada ¿no? y bueno cuando le aparezca esto vamos Van a seleccionar un tipo de acción vamos a no Suscripción, YouTuber Ya Ingresa en el enlace de acción Eso es, ingreso a tu enlace de tu canal de YouTube Bueno Bueno, ahí yo lo tengo pegado ya Entonces, este, ingresa el enlace objetivo Ese es el enlace que tú vas a ingresar Del app O cualquier cosa que, que vayan a instalar Ahí se es Bueno Ah, yo puse el enlace Entonces, vamos a darle, no soy robot y vamos a, ver a verificar la escalera bueno ya, ahí está en la escalera crear enlace y le va a aparecer el enlace bueno aquí abajo, míralo ahí, le dan a copiar y ya está, entonces vamos a Google bueno, aquí estamos en Google ya, ¿eh? entonces bueno, el enlace va a la descripción del video, pero yo lo no voy a buscar en Google se lo voy a pegar para que vean pegar ahí es Ahí verán, mira Cuando ya le va a aparecer esto al suscriptor o al visitante, le lo vamos a dar ahí al sitio. Ellos le van a dar ahí, porque ellos saben. Entonces le va a aparecer aquí. ¿Te gusta este contenido? Suscríbete al canal de YouTube para ayudar al creador de al Ahí dice ir al enlace. Un perro, un segundo para continuar. Entonces, si le dan a ir al enlace, da de caer la aplicación cuando la decaiga le da para atrás y se pueden suscribir entonces suscríbete para ayudar al creador puede suscribirse pa este es mi canal se pueden suscribir y ahí le dan ahí el enlace cuando ya se suscriben ahí está bueno ese es mi nuevo video espero que se le guste le dé like y comente muchas gracias